Hola a todos y bienvenidos a ver si quedamos. Hoy os traemos un vídeo en el que hemos recopilado varias compritas que hemos hecho a artesanos. La verdad es que hay un poquito de todo. Hay cosas que hemos comprado recientemente pero también hay cosillas que estuvimos comprando el año pasado lo que pasa es que como no la habíamos traído en ningún vídeo pues hemos querido pues traeros toda la recopilación porque hay cositas muy interesantes voy a comenzar hablando del colgante que llevo puesto es de Medusa Dollmaker. Medusa Dollmaker es una ilustradora pues, bastante reconocida aquí en España. No sé si fuera también y tiene una tiendita donde sube sus artesanías. Para que lo veáis bien es de plata, está hecho a mano y es un extramonio. ¿Vale? La planta de las brujas, la planta del demonio. Bueno, es una planta venenosa, hay que tener muchísimo cuidado con ella. De hecho, en los años 80, porque en la península ibérica hay bastante, ¿vale? De estas plantas. En los años 80 se puso de moda porque, no sé si me imagino que en pequeñas dosis o algo, pues bueno, pues hace alucinar. Así que, bueno, la verdad es que es precioso el colgante y no me lo quito de encima. Me encanta. Vamos a continuar con este bordado que tengo aquí atrás. Pues este precioso bastidor es de Jupiter Soul. Hace, la verdad es que hace unos bordados preciosísimos, sobre todo hace temática witchy pero también ahora mismo está haciendo muchísimo de, de mangas y animes y además de hacer los bastidores también hace boinas y beanies. La verdad es que son una auténtica monería y me encantan todos. <risas> Así que si me queréis regalar algo ya sabéis. Voy a continuar con esta ilustración es de un chico que hace acuarelas. Se llama Christian Baffe en, en Instagram. Tiene unas ilustraciones preciosas de acuarelas, sobre todo eh, pues de animales del bosque, del zorro, escarabajos, eh, pájaros de todo tipo y también tiene muchas plantitas. Y esta me hizo mucha gracia porque todas ellas las tengo y, y me hizo muchísima gracia. Voy a continuar con esta boina de lana hecha a mano, que como veis es una calabacita. Es adorable, desde que la compré no me la he quitado de encima. Me flipa, me encanta y el chico que las hace, bueno, además de hacer un montón de boinas, eh, también hace unos jerseys monísimos. Bueno, hace cosas preciosas, os recomiendo muchísimo que os paséis por su perfil de Instagram, de verdad. El chico que hace todas estas cosas es Mr. Malkins en Instagram, que ya le conocía eh, pues porque es un cosplayer eh, bastante conocidillo, eh, todo pues a raíz de Harry Potter. Y tiene su taller en Madrid y estoy deseando comprarle la boina del zorro e ir a hacer una visita, la verdad. Por Instagram la verdad es que sigo a muchísimas ilustradoras y una de ellas, Aurora Delorien hizo estos pendientitos con brillantes de Swarovski. Ahora os los cerco para que los veáis. La verdad es que las chicas son un encanto, es un amor. Y bueno, me llevé eh, estos que tienen como una especie de florecitas y son muy cómodos y muy bonitos. Y ahora pues ya vamos ya con lo último por mi parte, mi amiga Laura Astrid, con quien estoy haciendo el podcast de metidas en el Ajo. Pues ella se ha dedicado, ha empezado ahora a hacer eh, pendientes, tanto de fimo, de arcilla polimérica, como de... Eh, se me ha olvidado el nombre. De resina, perdonad. Y el caso es que bueno, de la primera tanda de pendientes que hizo le cogí estos que ahora lo veis en chiquitito. Son un, pues muy monos, muy cookies y bueno, pues ella de las primeras tandas y pruebas y demás, pues decidió regalarme un corazoncito verde muy mono. Pero es que la cosa es que se me ha ido de las manos. Ahora os enseño todo lo que he ido comprando. Y por favor, habéis visto estos pasadores, qué bonitos que son. También está subiendo ahora mismo ilustraciones, está utilizando unos papeles súper bonitos y os recomiendo muchísimo que vayáis a su perfil, de verdad, merece muchísimo la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado muchísimo, nos encantaría que nos dijerais si vosotros compráis a gente que hace las cositas de manera artesanal o si sois de comprar ahí en cualquier parte. La verdad es que es muy bonito comprar a esta gente que, que se dedica a ello, que hace cosas preciosas, porque al final es como si estuvieras comprando un trocito de su alma. lo Igual suena un poco feo, pero <risa> me parece bonito. Me parece bonito. Además eh, pues es una manera de apoyar, de, de apoyarnos y se tendría que hacer más. Y además, yo que sé, a la hora de hacer regalos y esas cosas siempre como que es más original. Merece mucho la pena y os recomiendo muchísimo que os metáis en todos los perfiles que os vamos a dejar en la cajita de información porque de verdad merece mucho la pena. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, os esperamos por comentarios. Dadle al like si os ha gustado, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.